Y hey, muy buenos a todos, aquí de Dominio Gamer en un nuevo gameplay de, de Terraria. Bueno, en este gameplay comenzaremos con, con la serie desde el inicio, así que comenzaremos con el personaje. Mm. Ay, creo que puede ser que me gustó el número 2. Veamos. Mm. Sí, claro, este me gusta. Vamos a dejarlo de este mismo color. <risa> color azul. Bueno, yo no tengo el, el, los ojos de color azul, pero... ¿Qué se puede hacer? Veamos. Aclaremos un poco más, ya que más o menos así soy yo. Perfecto. Mm, la ropa. Ponle una camisa más o menos así la camiseta lo que tiene por afuera verdad? supongo es obvio pero bueno vamos a poner la roja me gusta ese color con esta combinación <ríe> en fin atrás, camiseta, pantalones vamos a dejarlo así zapatos azules también no sé por qué pero me encanta después del morado también claro Veamos, color eh, hombre. Oh. Como suena. Bueno. <ríe> <ríe> uh, vale. Hombre. Crear nombre del personaje. Dominio gamer. Perfecto. Uh, oh. <ríe> Pensé que no se había creado. Bueno, crearemos un mundo. Ya que estos cuatro que tengo aquí. Bueno, de hecho voy a borrar este porque este no, no sirve para nada. Pero veamos. Tengo estos tres. Este es el más chiquito. El primero que hice es el segundo. Y el tercero que es el que tengo más avanzado. Pero en fin. Crear eh, el mundo. Rayos. Mediano. Sí, claro. Pongámosle el nombre de la serie, la cual será terraria por 2. Perfecto. Creamos. Esperamos a que se cree. Añadiendo arena. Perfecto, sí, claro, hermoso. ¿Cómo no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, si sí, tu amanece perfecto Bueno <ríe> Ya que no tengo más nada que decir Creando el inframundo Un día de estos iremos para allá Un día de estos Si logro encontrarlo Y cuando lo encuentre, bueno Sería lo más lógico equiparse a tope Para poder ir Y que no nos maten <ríe> Mataré, Quizás en el episodio número No sé, 10 matemos el primer jefe después mate. el primer jefe sería uno llamado que se llama esqueletron o esqueletón no sé cómo se llama el cual oh perfecto ahora entremos al mundo el primer jefe sería el esqueletón no sé si es el primero o segundo pero en fin es un anciano que en la noche uno va ahí trata y se convierte cuando no le da se convierte en un esqueleto como su nombre lo dice, obvio, wow, bravo Dominio, bravo Se convierte en un esqueleto y trata de matarnos Lo más grande que ese esqueleto es el, el más poderoso que hay Y es uno de los más, de lo, de lo más fáciles de encontrar En fin, el segundo jefe sería el Ojo Gigante Que no no recuerdo cómo se llamara. Después, se, uh, um, oh, ya llegué y este tonto que es aquí, Connor Ese es el que nos va a ayudar bueno, en lo que estábamos eh, y, y luego hay una, una lombriz Que todavía no he llegado a ella, pero eh, En este cerebro en este la, la llegaremos a matar Perfecto Saludos, Dominio Gamer ¿Te puedo ayudar en algo? Oh, claro, claro que sí Ayúdame a irte de aquí Estoy aquí para aconsejarte sobre todo lo que debes ir haciendo Te aconsejo que hables conmigo cuando estéis atascados Sí, sí, sí Lo que tú digas, lo que tú digas lo principal aquí sería Coger mucha madera Veo un slime que viene cogiéndose a mí Y lo va a matar Y de hecho me haría un favor porque no sirve de nada este tipo ahora. Bueno, de hecho sí sirve De mucho En fin eh, Lo principal aquí sería Coger madera Para hacerse la primera casa La cual este hijo de su madre la tomará Pero tengo Muy buenos métodos para hacer lo que se vaya de, que se vaya de ahí y esto me está estorbando Me está estorbando Me está estorbando No puedo picar los bloques de abajo No sé por qué será Pero bueno Lo pico desde aquí mm -hmm. Perfecto Continuemos ¡Un ¡Oh, conejito! Muere conejo <ríe> En fin Vayámonos Vayámonos Vayámonos Vayámonos, vayámonos Ok Tomemos mucha madera, lo cual será un poco aburrido Pero es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer Luego de tomar mucha madera, la cual será serían ya Dos de 250 de estas cosas que no sé cómo se dicen Sería tomar básicamente 400, 100 400, 120 ¿420? sí se dice? ¿420? No se dice así <ríe> No se dice así, estoy loca Estoy loca, estoy loca En fin, sería... ¿Ustedes de verano ¿Ustedes de verano No me explico bien, no me explico bien Estoy buscando árboles grandes ¡Oh! Piedra, piedra, piedra la Necesito, la necesito Necesito tomar mucha piedra Para poderme hacer hornos eso no es como Minecraft, no se necesita carbón ni nada de eso Solo uno coge madera y aparece un horno Y ese horno de repente sin nada, sin ningún tipo de fuego Comienza a tostar cosas y no... Wow, increíble Veamos Tomemos estas cosas que son bastante importantes Y si me sigo picando para aquí abajo, me caigo y no quiero eso eh, Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos, sigamos, sigamos, sigamos, sigamos. En fin. Oh, interesante dinero. Antorcha, lo cual es muy importante. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Sí, claro. Aquí ni nada, así que bajemos. Lo cual creo que no sería muy buena idea Porque me da la impresión de que esta es una cueva Y yo no tengo nada Para ella Para poder enfrentarme a distintos monstruos Que hay aquí Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Ay, casi muero Sigamos Bajándolo, cual creo que, míralo ahí, yo sabía, yo sabía Ay, no sé si esto es hierro o es plata, pero algo hay y me interesa Métete hierro, claro, cómo no, lo más importante, perfecto Perfectísimo, creo que esto es plata Creo que esto es plata, no es piedra Perfecto. Bueno, no creo que sí era plata. Bueno. Muy bien, muy bien. Hasta ahora no nos hemos encontrado disparates. Cobre. Bastante importante. Bastante importante. ¡Oh! ¡Un orbe! Bueno, no, de hecho no es un orbe. Es un... Estas cosas, ¿cómo se llaman? Ah, un altar en donde se puede invocar. ¡Ay, no! ¡No, no, no! no! ¡Ay, no! los gusa El gusano, el jefe del gusano, ese que os comenté ahorita. Y creo que no es buena idea andar por aquí sin antorchas. ¡No! ¡No! Voy a morir. Voy a morir. Y si muero pierdo todo el dinero que tengo. ¡Te odio! No, uh, oh. Increíble, en el primer episodio moriré Perfecto, claro, yes Ay, Sí, claro, yes, yes Oh, sí, sigue Sigue No <ríe> Y no tengo antorchas, perfecto No tengo ni la más minimísima idea de dónde vamos Así que me voy a volver a tomar esto y esto no es buena idea, así que le estamos liando, le estamos liando. Moriré creo, moriré, creo que moriré, creo que moriré, creo que moriré, creo que moriré, creo que moriré. Tal vez no. Ay, sí, moriré, moriré. Ay, no, moriré, moriré, moriré. No. No. Claro, claro, claro. Y señores, primer asesinato de, del capítulo Sí, sí, claro Me dejan al lado de este, de este idiota Ah, oh, perdóname si te ofendí Pero no me importa, así que Vámonos, vámonos uh, Tomaré esto Perfecto, esto no me sirve para nada Primero porque no sé Cómo rayos utilizarlo y segundo porque en realidad No me importa En fin, en fin Vayamos a buscar algún lugar interesante donde podamos hacer una casa árboles grandes Oh, mire, estos dos también bien este Claro, sí, cómo no Oh, por cierto, no sé si se han dado cuenta, pero el micrófono quise acerque un poquito mal Y es porque estoy grabando con una capturadora bastante mala pero después de un tiempo le iré arreglando, no, no se preocupen no se preocupen, no se preocupen no se preocupen, no que dislike porque se oye mal, no se preocupen no se preocupen muere muere estúpido slime, ay sí creo que esto es plata, creo que esto es plata sí claro que es plata, claro que iba a ser plata muy conveniente, plata Vámonos mm, telarañas. Esto sirve para quedarse enredado en ellas Y bueno, para <ríe> Para ¿Qué más? Para hacer ropa a la cual no me interesa hacer en este momento Lo único que quiero que hacer es sobrevivir. Y poco más Así que No ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para pasar aquí ¿Qué hago? Oh, sé. Ya sé. Un pequeño camino. Perfecto. Perfecto, mineral, mineral de, de cobre. Mm. Por cierto, si alguno de ustedes saben cómo puedo grabar la pantalla de mi celular Android Sin tener que hacer root, por favor déjenmelo en los comentarios Porque quiero hacer una serie de Minecraft P Y no quedarme solo con Terraria de computadora, así que... Bueno, no he podido encontrar ninguna... ningún... Uff, cierto... Estaba olvidando que tengo que hacer esto, porque si no... Moriré en la noche eh, Estaba buscando alguna capturadora Para el celular, para el Android Pero no la encontré por ningún lugar En serio que no Y necesito que Si alguno de ustedes sabe esto Ahora me vuelvo español Si alguno de ustedes saben en... eh, Saben en... Ay, me trabo hablando Si alguno de ustedes saben Alguna aplicación para grabar el celular Ya está de noche Para grabar la pantalla del celular Mira, ya es, con esto yo creo que está bien Para, para grabar la pantalla de mi celular Por favor, déjenme en los comentarios Se les agradece muchísimo Si no es mucha molestia Uf, Me quedo sin aire Me quedo sin aire Me mareo, me mareo, me caigo <ríe> Bueno um, Veamos Algún lugar... Bueno uh, No sé, no sé Ah, esto de aquí está bien Y tengo que hacerlo rápido Porque si no muero esta noche de nuevo La segunda muerte de la serie, señores En el primer capítulo <ríe> Increíble Increíble Bueno si esto, no, si esto es el de hace más Entonces, bueno No tengo nada que decir, pero Sería increíble <ríe> Bueno Exacto, cómo no Más slimes Más slimes y yo sin siquiera tener La casa hecha Oh no, muero de nuevo Muero de nuevo Muero de nuevo Muero de nuevo Oh, sí, claro, un zombie. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no podía haber aparecido un zombie? Otro slime. Estoy muerto de nuevo. Al parecer... Sí. El zombie mortal señores. El zombie mortal Claro, y quitándole de uno... Lo que faltaba. Bueno... De hecho, no me quejo, mucho dure yo. <risa> Vamos a comer esto. Y bueno, chicos, aquí dejamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Like y comenten, se les agradece muchísimo. Si les ha gustado, si les ha gustado el video, ay, me trabo de nuevo. Si les ha gustado el video, por favor, like y comenten, Creo que ya lo quiero repetir. No sería mucha molestia. Bueno, nos vemos.